Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, una universidad joven que empezó a mediados de los 80, más joven todavía la Facultad, empezó en 2010 y empezó con otro nombre, se llamó Facultad de Periodismo, porque entonces el grado que había era el grado de Periodismo. Acaba de salir este año nuestra séptima promoción. En 2018 empezó otro grado, el de Comunicación Audiovisual, y el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Y vamos a hacer la visita virtual para que conozcáis nuestras instalaciones. Este es el hall de entrada, que se ha convertido además en una sala de exposiciones. Y vais a ver a lo largo de esta visita virtual los estudios de televisión y radio y las aulas, y vais a conocer a los coordinadores de cada uno de los, de los grados, Arturo Martínez y Belén Galletero. También vais a conocer a Vanessa Saiz, eh, nuestra vicedecana, y vais a ver cómo esta facultad joven eh, tiene un trato muy directo con los, con los alumnos, la posibilidad también de que podáis acceder a un material de préstamo que los técnicos os van a enseñar, la posibilidad también de, de utilizar este estudio de televisión y los de radio eh, de una manera que… ...desde luego es bastante satisfactoria para, para los alumnos... ...unos alumnos que empezaron siendo 60 apenas... ...en el curso 2010-2011 de, de periodismo... ...y que este año hemos llegado a los 450... ...y cuando termine también la primera promoción de comunicación audiovisual... ...de aquí a dos años se espera que ya sean 600... ...es decir, 10 veces más que al principio... ...alumnos que vienen de todas las comunidades autónomas... ...no solo de Castilla-La Mancha... Vais a escuchar todos los acentos, tanto los alumnos como los profesores. Y seguro que aquí os vais a sentir muy cómodos, bien atendidos y seguro que esta va a ser la universidad y la facultad de, de vuestras vidas. Os dejo con un vídeo de, promocional antes de dejaros con mis, con mis compañeros. Vuelvo a repetir, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Galletero, soy la coordinadora del grado de Periodismo y bueno, pues me encuentro ahora mismo en una de las aulas en las que impartimos las asignaturas más teóricas, que como veis es un aula grande, luego las prácticas las hacemos en grupitos mucho más pequeños. Eh, la carrera está estructurada en cuatro años, eh, de primero a cuarto, en los que hay asignaturas que son, como digo, de carácter más teórico, que a priori puede, ser, puede parecer que no tienen que ver con la comunicación, pero que son pues, muy importantes para, para un buen periodista, como la asignatura de Historia, la asignatura de Economía, eh, instituciones contemporáneas… Pero luego hay otras también muy específicas de periodismo, como son pues, las técnicas de, de redacción, ¿no? sobre todo. Y que ya tenemos desde el primer curso hasta cuarto. En primero empezamos con las primeras prácticas, las más sencillitas, escribir algunas noticias de texto, algunas notas de prensa. Y luego a partir de ahí, pues, a medida que van avanzando los cursos, las prácticas van siendo pues, más complejas y más abundantes. ¿no? En segundo curso eh, trabajamos de manera muy intensiva la radio y la televisión como os digo, en grupitos muy pequeños porque es muy difícil entrar en los platos eh, muchas personas, entonces trabajamos pues, en grupos pequeños en los que podamos estar cómodos, podamos hacer todas las funciones de cámara, de presentador, eh, podamos eh, trabajar en el estudio de radio locutando todos y, bueno, pues luego ya tercero y cuarto está más enfocado a lo que es el periodismo digital, las nuevas narrativas, la, el periodismo multimedia, eh, en fin, coberturas y, y proyectos, trabajo por proyectos, eh, ya mucho más profesionalizantes y mucho más eh, vinculados a, a lo que es las prácticas profesionales, ¿no? Es decir, coberturas eh, en la ciudad, eh, trabajan eh, los alumnos en un medio de comunicación que tenemos en la facultad que se llama El Observador, donde podéis ver algunos de sus textos, de sus fotografías. Y bueno, se trata en definitiva de formar a periodistas que sean polivalentes, que es lo que pide el mercado hoy. Y eh, ahora mismo ya los medios no son prensa, radio televisión, sino que el periodista tiene que saber manejar todos los lenguajes y, y todos los códigos, ¿no? Tiene que, que saber hacer diseño, tiene que saber hacer fotografía, tiene que grabar, pero tiene que también aparecer delante de la cámara. En fin, eh, manejar todos los, los códigos, como digo, y eso es lo que, lo que tratamos de hacer aquí. Como os digo, ya eh, las salidas profesionales del periodismo no son solamente los medios de comunicación, sino que también los periodistas pueden trabajar en, en otros lugares, como son las instituciones, por ejemplo, en los gabinetes de comunicación, eh, pueden trabajar en comunicación política, llevando la comunicación de los partidos y, bueno, pues eh, cada vez más en las empresas también hay gente de comunicación que les ayuda pues, a gestionar la comunicación interna, externa y, bueno, pues eh, como os van a contar los propios egresados que salieron de aquí, las salidas profesionales son muchas, son muy variadas y nosotros tratamos de que, eso, de que la gente que se forma aquí pues sea capaz de hacer todas esas cosas ya sea trabajando en un medio de comunicación, en una empresa o bueno, pues, eh, en cualquier lugar. Una parte muy importante también son las prácticas eh, con empresas. Tenemos convenios con muchas empresas, no solamente de Castilla la Mancha, sino también de otras provincias en otros lugares de España para que nuestros alumnos hagan prácticas en empresas profesionales eh, de tal manera que tienen también sus primeros contactos con el mundo profesional. ¿no? Eh, por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos una relación muy muy estrecha con la radiotelevisión de Castilla-La Mancha, con el ente público de aquí, de la comunidad autónoma, con quien colaboramos no solamente en estas prácticas que hacen los estudiantes durante el verano, sino también con unos programas en los que colaboran los propios estudiantes, eh, desde prácticamente primero, segundo, hasta los de tercero, cuarto, eh, por un lado... con un programa que se llama Castilla-La Mancha Hoy, en el que entrevistan junto al locutor del programa a un personaje del día y luego también en el programa El Ágora, que hacen íntegramente, entero, los alumnos de, de la facultad. Ya os digo, desde segundo curso, tercero, cuarto, y que, bueno, que es un programa que forma parte de un proyecto de innovación docente que tenemos aquí en la facultad y bueno, los alumnos hacen el programa ellos solos, eh, por supuesto, con la tutorización y la ayuda de, de los profesores y y de profesionales también de, de ese medio, de Castilla-La Mancha Media. En fin, ¿qué os puedo decir? Lo que os comentaba, ¿no? Que combinamos la teoría, sobre todo los primeros años, con la parte más práctica, que la profesión de periodista es una profesión muy bonita. Yo, antes de ser profesora aquí, eh, fui periodista, trabajé en medios de comunicación, en gabinetes y os puedo decir que, bueno, no soy nada objetiva cuando hablo del periodismo porque, porque disfruté mucho los años que estuve trabajando como periodista y la carrera también es una carrera muy bonita en la que, bueno, pues... Eh, se trabaja un poco todo y, y desde luego la creatividad y bueno, no, uno no se aburre ¿no? a lo largo de los cuatro años. Esto en cuanto a lo que a mí me afecta, en cuanto al periodismo, pero luego también aquí en la facultad podéis estudiar el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual y el grado en Comunicación Audiovisual y de eso os hablará mejor el coordinador de Comunicación Audiovisual que es Arturo Martínez. Mi nombre es Arturo Martínez. Soy el coordinador del grado de Comunicación Audiovisual aquí en la Facultad de Comunicación dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como os comentaba anteriormente, esta es solamente una de las aulas de ordenadores donde los alumnos de primero pues, hacen sus prácticas ¿no? eh, orientadas a las asignaturas tecnológicas. Me gustaría hablaros un poco del grado de Comunicación Audiovisual, eh, donde el alumno aprenderá a comunicar de una forma creativa, utilizando los canales de comunicación adecuados y sobre todo utilizando también las tecnologías más modernas, vanguardistas que existen hoy en día en el área de la comunicación. Cualquier alumno o alumna que termine en comunicación audiovisual, en este grado de comunicación audiovisual, debería ser capaz de crear contenido audiovisual de calidad, adaptado a los formatos más tradicionales de difusión, como pueden ser la radio, la televisión o el cine, pero también adaptados a esos eh, formatos más modernos de difusión, como son la gamificación, los videojuegos o Internet. Para conseguir este hito, un alumno o alumna que curse este grado en comunicación audiovisual debe adquirir una serie de código de lenguaje a lo largo de cuatro años de, de grado que le va a habilitar, desde luego, para poder trabajar en cualquier entidad público o, privado, o privada que eh, demande o que produzca este tipo de contenidos audiovisuales. Una de las eh, preocupaciones más comunes una vez que una persona decide que, en qué grado matricularse es el conocer eh, cuáles son las salidas profesionales y el trabajo futuro que le espera a cualquier tipo a cualquier graduado en comunicación audiovisual. Bueno, en este sentido decíos que comunicación audiovisual tiene una ventaja competitiva sin precedentes porque tiene la ventaja de aunar por un lado toda la parte tecnológica moderna con el mundo informativo no me estoy refiriendo solamente a la parte periodística sino también como comentaba anteriormente a la parte del cine televisión radio videojuegos e internet por poner solamente algunos ejemplos de eh, futuros trabajos a los que podríais dedicaros si elegís eh, cursar este grado bueno pues algunos de ellos serían por ejemplo técnico de radio eh, o locutor, podríais dedicaros a, a eventos, o a, a, a gestor, o coordinador de eventos audiovisuales, productor o director de eventos televisivos y de cine, podríais ser eh, guionistas, realizadores, productores, eh, ¿por qué no? Claro, dedicados a toda la parte de modelado en tres dimensiones en malla, eh, para poner un juego en la gamificación y luego, para eh, la redundancia, los videojuegos, e incluso si quisierais, pues alguno de vosotros podría optar a dedicarse, dedicarse a la enseñanza a través de un doctorado. Me gustaría además también un poco comentar cómo está estructurado el grado en Comunicación Audiovisual. Es verdad que es un grado muy joven. Este, este año va a ser el tercer año que se imparte aquí en la Facultad de Comunicación, pero hay eh, profesorado joven pero muy experto en esta materia. De hecho, me gustaría hablar de que el grado está actualmente compuesto de tres pilares fundamentales eh, que, que conllevan una serie de asignaturas que forman sinergias entre sí. El primero de los pilares eh, está formado por asignaturas tales como pues, alfabetización mediática, narrativa audiovisual, guión, producción, realización, que está enfocada a que el alumno desarrolle su capacitación en ese lenguaje audiovisual. En un segundo pilar, eh, Estaría la parte de la creatividad, donde el alumno va a aprender a mejorar ese aspecto creativo. Algunas asignaturas como diseño visualización, ideación o creatividad son, bueno, pues algún ejemplo de asignaturas que están contempladas en este grado. Por último, como no, hay un pilar básico de eh, tecnología, donde algunas asignaturas como tecnologías de la comunicación Tecnologías de la imagen, tecnologías del sonido servirán al alumno para adquirir esos conocimientos básicos de todo el equipamiento tecnológico que va a formar parte de vuestro día a día y que vais a utilizar, por supuesto, una vez que terminéis aquí en el mundo profesional. Tecnologías interactivas, que además también aprenderéis toda la parte de tecnologías relacionadas con Internet, webcasting, podcasting, streaming en las plataformas más eh, famosas como YouTube o Twitch. Claro, tecnologías eh, audiovisuales de la animación, donde el alumno debería aprender a crear modelos en tres dimensiones para ponerlos en escenarios de gamificación y videojuegos. En fin, podría contaros muchísimas más cosas acerca del plan de estudios de comunicación audiovisual. Pero prefiero que lo veáis vosotros mismos y os voy a dejar con un pequeño, una pequeña píldora, un pequeño vídeo, en el que podréis ver algunos de los eh, trabajos realizados por los alumnos de... Primero de comunicación audiovisual, que ahora pasarán a segundo, pero que este año, incluso con toda esta problemática de la pandemia, pues pudieron llevar a cabo. Muchas gracias por escuchar. Muy buenas tardes, soy Nicolás de Cirja, uno de los tres técnicos de la Facultad de Comunicación. Aquí está José Alberto lanzando los vídeos. De operador de cámara tenemos a Sergio. Esta es la parte de control de televisión. Tenemos mesas analógicas y digitales. Eh, tenemos todo el tema de multipantalla, eh, todo por ordenador hoy en día. Los vídeos que lanzamos desde aquí son los que crean los propios alumnos. Entonces, eh, no solamente se, hace, se trabaja la parte de control eh, y el llevar a cabo las prácticas aquí en los platos, sino que los propios alumnos crean los contenidos, eh, crean los vídeos. Para ello, luego veréis la parte de préstamo de material de la, que, eh, de la que disponemos. Aquí, las cámaras están todas conectadas por SDI, señal digital, y como veis aquí, tenemos sistema de prompter, eh, por lo tanto, simplemente los alumnos nos eh, proporcionan los textos y los ponemos aquí en el sistema de prompter para que eh, no se equivoquen a leer. ¿no? Tenemos tres sets, el de informativo, el de Chroma Key y un set eh, para entrevistas. Como veis, en el set de Chroma Key lo que hacemos es sustituir la imagen verde con una imagen fija o un vídeo. Aparte de eso, os decía, eh, se utiliza el plato tanto para prácticas como para cualquier proyecto que los alumnos quieran llevar a cabo de forma autónoma. Estáis, eh, tenéis a disposición tanto a los técnicos como a los becarios eh, para que podáis llevar a cabo cualquier proyecto que se os ocurra fuera del horario docente también. ¿De acuerdo? Tenemos también sistemas de iluminación, eh, la microfonía, tenemos tanto micrófonos de corbata, de mano, lavalier, eh, de todo tipo, todo eso eh, lo manejan, eh, lo aprenden a manejar eh, la, los alumnos de comunicación audiovisual pero también los alumnos de periodismo tienen la oportunidad de manejarlos optando a la beca que eh, todos los años sacamos becas para apoyo, tanto en salas de uso libre como para eh, apoyo a las prácticas docentes y control en los estudios, ayuda al control en los estudios de radio y televisión. Aquí tenemos la parte de control de radio, donde hemos cambiado recientemente la mesas de sonido. Aquí también aprenden los propios becarios nuestros. Aprenden a manejar estos equipos. Y como os digo, se utiliza muchísimo porque hay muchos alumnos que eh, llevan a cabo sus propios proyectos eh, fuera de lo que es eh, lo estrictamente docente. Vamos a pasar a lo que es propiamente el estudio. Como veis, ahí siempre una parte de control y una de estudio. Este estudio está equipado para seis locutores en esta ocasión, por el tema del de, de las restricciones por la seguridad sanitaria, solamente hemos dejado tres sillas libres. Por lo tanto, se harán las prácticas de una manera más reducida, pero seguiremos haciendo todas las prácticas necesarias y se adaptará el horario para que podáis llevar a cabo todo lo habitual. Aquí también se lleva a cabo lo que es la parte de las eh, colaboraciones que tenemos con el eh, Ente Público, con Castilla-La Mancha Media. Eh, tenemos una conectividad eh, RDSI mediante la cual nos conectamos directamente con el estudio de radio de la, de la radio de Castilla-La Mancha. Eh, ahora vamos a ver un poquito también la parte del estudio 2. Les dejo aquí a mis compañeros. Y nos vamos a ver rápidamente el estudio antes de ver la parte de préstamo de material. Bueno, ahora nos vemos. Este es el estudio 2 de radio. El cual hemos montado hace poquito. Y aparte del estudio como tal, que es idéntico al anterior, solamente con una mesa analógica, tenemos también un control de de grabación para eh, multimicrófono, donde se graban, se aprenden a, a la grabación de instrumentos. Pues damos paso a un vídeo de los alumnos de la Facultad de Comunicación, de unos podcasts y volvemos con eh, mi compañero José Alberto en, en la sala de préstamos. Hola, buenas Hola, tardes. A todos. ¿Qué pasa, Estamos en un nuevo programa de comiendo orejas. ¿Comiendo esta orejas? vez con error 99 Te yeah. van a presentar su nuevo. Yeah, yeah, yeah. Cuanto queráis, chavales. Hey. Mis ojos bailando en una rave. No saben dónde mirar, no lo saben. Llega el momento que tanto llevabas esperando. Detén el tiempo. Cierra tus ojos. Hola a todos y bienvenidos otro día más a Esta es tu radio. La radio que te domina todos los miércoles a las 8. Buenos días, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Nos encontramos en los estudios centrales de Radio Futura y esto es A Comerse el Día. Soy Eddie Block, soy reportero. He encontrado algo muy malo. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? ¿Son...? para oírte mejor. Y para terminar esta semana os recomendamos una película llamada Señales, dirigida por Sam Allen y protagonizada por el actor Mel Gibson. Necesito llegar a España. Tengo que tuitear esto. Bienvenidos a La Cueva, al podcast sobre la mejor música actual. Antes de empezar, quiero recordar que en nuestro Twitter, puedes comentar el podcast mencionándonos o a través del hashtag... La Cueva 128 Hola, buenas noches familia Soy Barceló y estoy eufórico de querer contaros Que ayer vivimos esa gran final De la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 Llama a la policía Por favor, date prisa El pánico Acecha a dos hermanas Policía Nacional, ¿en qué puedo ayudarle? Una de las mejores cosas de esta peli es cómo Tarantino logró unir dos estilos de cine muy distintos como son el oriental y el occidental. No deja de ser una película con toques típicos hollywoodienses, pero unida al estilo asiático mediante las artes marciales. ¿Y cómo es tener un compañero de habitación que no conocías de antes? Debe de ser difícil meterte a vivir un año entero con alguien totalmente desconocido con sus propias manías. Muy buenas a todos, esto es 24 segundos, vuestro programa favorito de temática NBA. El campeonato hace su estreno esta noche a las 2 y media, en el encuentro que enfrentará a los vigentes campeones, los Toronto Raptors, contra los New Orleans Pelicans. Es hora de volver a casa. El virus ha mutado afectando ahora también a los animales. La hermosa Princesa Thalía acababa de nacer, pero ya pesaba sobre ella una maldición. Los sabios lo dijeron, la vida de la niña peligra si se acerca a una rueca de libro. Bienvenidos un día más al Rincón de Ari. Hoy es 14 de octubre de 2019 y os contaremos la última actualidad. Acabo de llegar a Cuenca. Está vacía, no hay nadie por la calle. Estábamos en la habitación a la radio y el presidente ha estado de Incepción. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo día en... ¡Esta es tu radio! Soy José Alberto Valenciano, soy uno de los tres técnicos de, de la Facultad de Comunicación de aquí de Cuentas, junto a, a mi compañero Nico, que ya habéis conocido, y a Sergio, que también nos está echando una mano en cámara, lanzando vídeos y demás. Entonces, eh, os doy la bienvenida a lo que es el Departamento Técnico y Sala de Préstamos, que es un sitio que debéis visitar mucho si os no articuláis aquí en la Facultad de Comunicación y seguro que lo vais a hacer ¿Por qué? Pues porque los profesores y profesoras os van a proponer trabajos y nosotros os vamos a prestar el material necesario para que podáis realizar esos trabajos de la manera más profesional posible. ¿Qué os podemos prestar eh, para que trabajéis con las primeras marcas? Pues eh, desde trípodes, de todos los tamaños, de foto, de vídeo, micrófonos, ya sean dinámicos de tipo reportero, inalámbricos, de corbata, auriculares... ...gafas de realidad virtual, eh, cámaras de fotos reflex, teleobjetivos, flashes... ...por supuesto un material indispensable para cualquier periodista... ...si es por ahí por donde eh, os va a gustar trabajar... ...que son las grabadoras de audio... ...y por supuesto las cámaras, cámaras como por ejemplo esta... ...que vais a aprender a utilizar durante la carrera... ...es una cámara como veis eh, profesional... ...que parece muy complicada al principio... ...pero que vais a aprender a manejar eh, perfectamente para que vuestros trabajos queden de lujo y espero que tengáis muy buenas ventas. Entonces, eh, la manera es muy simple, simplemente nos, nos decís el material que necesitáis o el trabajo que os han propuesto y nosotros eh, configuramos un equipo y os lo prestamos para que durante unos días podáis trabajar libremente con él y luego nos lo devolváis con vuestro trabajo ya perfectamente hecho. Y también, por supuesto, os asesoramos, tanto a vosotros como a profesores, en cualquier cuestión técnica que tengáis para vuestros trabajos o para algún proyecto personal, eh, podéis venir y preguntarnos cualquier cosa, para configurar un equipo, hacer una compra, para lo que sea. Estamos a vuestro lado para echaros una mano. Y bueno, mmm, parece muy difícil al principio si no estáis familiarizados con este tipo de equipos, pero vais a ver no de mi boca, sino de la boca de alumnos y alumnas egresados y egresadas, es decir, gente que se graduó ya en esta facultad y que ya está trabajando por su cuenta, eh, que os han preparado un vídeo contando mm, su experiencia en la facultad y cómo le está yendo la vida a cada uno después. Entonces, si os parece, es mejor que ellos para que os cuente eh, cómo se trabaja aquí. Así que os dejo con el vídeo. Hola compis y profesores, soy Adrián, compañero que salió de esta facultad hace tres años en la cuarta promoción de periodistas de Cuenca. Me llamo Cristina, me gradué en la primera promoción de periodismo allí en, en la facultad de Cuenca. Soy José Verdugo, graduado en Periodismo en la Facultad de Comunicación de Cuenca. Un placer saludaros en esta jornada de Puertas Abiertas. Mi nombre es Victoria y os hablo desde aquí, desde los estudios de Radio Nacional de España en Toledo, pero hace tan solo dos años era yo la que estaba en la Facultad de Cuenca poniendo fin a mis estudios. Soy Raquel Miguel, antigua compañera vuestra. Soy Dani, fui alumno de la tercera promoción de Periodismo allí en Cuenca. Bueno, al ser los primeros es verdad que todo era un poco experimental, pero pero bueno, salimos bien preparados, imagino que ahora todo habrá cambiado y, y se habrá mejorado incluso todavía más. Yo pertenezco a la segunda promoción, en aquel entonces apenas teníamos referencias de cursos anteriores porque la carrera acababa de implantarse en la universidad pero tampoco nos hizo falta porque sobraban con las ganas e ilusión que teníamos tanto los profesores como los alumnos. Sobre mi experiencia contaros que yo fui becario allí en la facultad también, una cosa que me permitió aprender muchas cosas también por mi parte, eh, bueno y con el conjunto de, de compañeros, estaba el, el medio digital del observador allí dentro de la facultad, también teníamos el estudio de radio para hacer en realización técnica, o sea, nos, ocupaba, nos ocupábamos de los mandos, eh, también en televisión pues, con las cámaras, eh, grabar reportajes, hacer entrevistas, bueno, como si fuera una redacción de cualquier medio, y eso me sirvió para terminar la carrera y poder hacer prácticas en, en el diario público. Con este vídeo yo solo quería lanzaros un mensaje de ánimo y de esperanza para los años venideros. Y bueno, sé que muchos de vosotros veréis muy complicado el mundo laboral y os entiendo, porque yo también lo veía muy difícil. Para acabar la, el grado hice unas prácticas en CMM y después mi deriva ha ido un poco más en relación al campo de la comunicación institucional y corporativa y también el, el audiovisual. Actualmente trabajo en televisión española, aunque a lo largo de mi trayectoria he pasado por diferentes medios de comunicación, compaginando labores de redacción, reporterismo y presentación de informativos. Enfrentarse al mercado laboral, al mundo profesional, no ha sido fácil. Requiere mucha inversión, ya no económica, sino sobre todo esfuerzo. En mi caso personal, pues yo hice prácticas en varios medios de comunicación, bueno, concretamente en CMM, en la televisión, radio televisión autonómica, también en radio de Televisión Española en el Centro Territorial de Castilla-La Mancha, en Toledo. Luego me fui a Londres a vivir un año, a aprender inglés. En el primer ámbito he trabajado principalmente en marketing, eh, haciendo páginas web, diseñándolas... Y en el segundo ámbito me centro más en ser operador de cámaras y la edición de, de vídeos corporativos. Al volver primero estuve con un contrato de prácticas de dos años en, en CMM, en la radiotelevisión autonómica, en Alcázar de San Juan. También estuve en Madrid en Antena 3 los meses de verano como interina. También pude conocer cómo es trabajar en un medio privado. Ahora mismo estoy cursando un máster en, en la Carlos III de, de documental transmedia. Estoy un poco como intentando re reconciliar todas esas partes y eh, terminando de, de encontrar un poco mi, mi vía profesional. Actualmente me encuentro trabajando en Madrid Directo, en el programa mítico de Telemadrid. Por lo tanto, me acuerdo mucho de Nico y de otros tantos profesores que desde de esa facultad de Cuenca nos han ayudado a gente como mí a aparecer en programas como Madrid Directo, a que nos den la oportunidad en este tipo de proyectos. Sin los conocimientos adquiridos en la facultad no habría sido posible. También he estado colaborando un par de veces, poco, pero seguiré más adelante, ¿no? quién sabe, con, con el diario.es. Diario por la polivalencia y por lo completa que fue la formación cuando estuve allí, no he tenido problemas para, para encontrar un puesto de, de trabajo en, en ningún momento, he ido encadenando distintas cosas. Quizás no tan estable como podría ser, pero la situación es la que es y sin embargo no, no ha habido problemas. Mi consejo es que no os rindáis y que nunca perdáis la esperanza y bueno que aprovechéis al máximo eh, todas las oportunidades que la vida vaya poniendo en vuestro camino, que trabajéis muy duro porque al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Y ahora, pues gracias a esas prácticas que también hice en su día en el Centro Territorial de Radio y Televisión Española, estoy aquí trabajando, estoy, bueno, también de interina y llevo ya año y medio, pero la verdad es que estoy muy contenta, tanto en Radio Nacional como Televisión Española. Y ahora también estoy de técnico de comunicación en la ONG Grandes Amigos, ocupándome pues un poco de... De todo, Como ¿no? o sea, técnico llevando el tema de redes sociales, el tema de vídeo también, el diseño, porque bueno, al fin y al cabo son diferentes disciplinas, diferentes áreas de conocimiento que se van aprendiendo año tras año en la facultad. O sea que os recomiendo estudiar en Cuenca y más ahora con la posibilidad de completar vuestra formación con el doble grado, con comunicación visual, porque posiblemente os, os venga muy bien en la situación en la que estamos actualmente cuando hace falta ser muy, muy polivalente. En la Facultad de Comunicación se aprende de todo. De, hagas la carrera que hagas dentro de las posibilidades que hay, pues desde el momento uno puedes hacer básicamente de todo. Se empuja a que los estudiantes puedan probar cosas, puedan experimentar y vayan aprendiendo poco a poco porque el aprendizaje bueno, es continuo. Animo a todos los que se vayan a enfrentar a este nuevo curso escolar allí en Cuenca, que se atrevan con, con todo, a probarlo todo allí en Cuenca, que tenéis muchos estudios hay que aprovecharlos todos. Allí empezó el quinto elemento y actualmente ese proyecto personal que nació en Cuenca lleva ya cuatro años viviendo con más de 155 programas, así que aprovechen el tiempo que están en Cuenca. Ojalá dentro de poco seáis muchos de vosotros los que desde aquí o desde cualquier otro medio de comunicación estéis contando vuestra experiencia a futuras generaciones. Y es que de eso se trata, de tener ganas de ser trabajadores y de soñar para conseguir nuestros objetivos y trabajar en el medio como periodistas y comunicadores. Así que yo os animo a seguir conociendo este centro, os animo a matricularos aquí y a poder iniciar la carrera de periodismo o la de comunicación audiovisual o el doble grado en esta facultad que os va a aportar mucho conocimiento y sobre todo muchos grandes momentos. Un saludo. Un saludo y gracias. Quiero daros las gracias por acompañarnos eh, a conocer un poco el la facultad, aunque haya sido de esta forma, y esperamos que vengáis a estar con nosotros ya en vivo y en directo, o en directo estamos en vivo, algunos y otros aquí en el online. Pues nada, si queréis despediros sí, y ya está. Bueno, pues os estamos esperando, eh, seguramente en septiembre nos, nos veremos y, como he dicho al principio, queremos que esta facultad y esta universidad sea la facultad y la universidad de, de nuestras vidas. Así que aquí queremos.